Bueno, hola ¿qué tal, este es Ozzy, una vez más saludándolo a todos ustedes, a toda la gente de Facebook, Twitter, eh, Youtube, eh, toda la gente que nos viene siguiendo por ahí por la página oficial de este servidor, www.ocdmusic.com, este es el behind the scene, mi gente, para todos ustedes, toda mi gente latina disfruten este tema que viene hecho con mucho cariño con mucho amor para todos ustedes el tema señora un temazo que bueno que salió por allá casi hace dos años atrás eh, nada que ver con la realidad de este servidor pero pues fue algo que quisimos plasmar eh, espero les guste talento mexicano trabajando aquí en este en este, en este gran video podrán ver el video mi gente en mi página oficial www.ocdmusic.com, OCD Music en lo que es el canal oficial de Youtube, en mi página oficial de Facebook, OCD Music también, y pues espero que les guste este trabajo hecho con mucho amor, con mucho cariño, este no me canso de decirlo, gracias a mi Dios que es el que me está abriendo las puertas, para mi gente de Venezuela, esto es para ustedes, para mi familia, especialmente a mi hija Barbie. Sabes que eres mi motor, hija, y te menciono en todo y cada uno de, los, de mis trabajos que hago. Esto, chequenlo en esta producción que viene. Producción Sentimiento de Calle para todos ustedes. Esta es la producción, mi gente. Y bueno, con mucho amor, mucho cariño. No me canso de decirlo. Eh, aparte de todo, bueno, este video salió con unos amigos que conocí hace ya año y medio. La gente ve a recrearse un film, mi pana y hermano, pues que me vienen, eh, venimos trabajando muy fuerte. Bueno, la, la, la historia del video trata de, de, de una relación, pues, muy usual hoy en día, eh, de personas con diferentes edades. donde Un chavo, pues, se enamora de una señora, una muy linda señora, muy usual hoy en día. Pues, un saludo para todas esas señoras lindas y hermosas que se mantienen con aquel espíritu de juventud, y, y trata de esto, pues lo que plasmamos en, el, en, el, en este tema fue, fue ese tipo de relaciones, que no importa la edad, no importa este, la condición social, cuando hay dos personas que se aman, pues yo creo que no existen barreras, no existen barrera, no existe fronteras, siempre y cuando haya respeto, haya amor, y eso es lo que queremos plasmar en este video para todos ustedes, y espero que les guste. Chequenlo en OCDMusic.com, en Facebook Music, Twitter Music y en mi página oficial OCDMusic.com. Para todos ustedes, mi gente, con mucho amor. Aquí, así que los dejo con lo que es el behind the scene de Señora, para todos ustedes. Vaya. Señora, señora, a pesar de su me encanta. Bueno mi gente, aquí estamos grabando el video del tema de señora, estamos en Guanajuato, eh, aquí con el staff de BR Crear. Y tú le como que le respondo diciéndole tu gesto va a ser como que no puedo, o sea, no puedo, que suelta, ¿no? No puedo, así. Si yo no soy juguetico, ni de usted, ni otras mujeres A pesar de mi cortedad, la de sentir como usted quiere No por qué razón, si yo la quiero más, quiero más. Se frena en nuestra diferencia de edad Son la diferencia de años lo que hay No tengo por volver a más. Bueno mi gente aquí estamos En el puente de ¿De qué ahora? De del Club León Estamos grabando lo que es tema Señora, aquí con mi amiga Laura, talento mexicano, con la gente de un Brian, díselo. Brian, mi gente, este es del equipo de trabajo Fusión Record para todos ustedes, Venezuela en la casa, esto es para Full Promo, Promo Music, esperen pronto esto, Venezuela, Colombia, Dominicana, Puerto Rico, y bueno, venimos trabajando bien fuerte para todos ustedes. Esto es Señora, Sentimiento de Calle. OCD para todos ustedes, Sergio. Estamos en Guanajuato. Un saludo a OCDmusic.com. Ya. ya. OCD. Un saludo a OCD. OCD. OCD. OCD. OCD. Music. OCD. OCD. Punto. Punto. Punto. Estamos en Guanajuato. Ah. <risa>